En la sesión anterior eh, exploramos eh, un juego de, eh, de método para cultivar la compasión y específicamente para cultivar bodhichitta El segundo eh, tipo de método eh, proviene eh, proviene del Buda pero tiene una formulación muy importante por parte de Shantideva y es una práctica eh, donde que se llama igualar e intercambiar uno con otro tú mismo con los demás y es una inversión completa de nuestra actitud ordinaria, donde buscamos todo lo bueno para mí y los demás, lo, lo que no queremos tiramos fuera y en quien lo calle, pues también, qué pena. Cultivamos la actitud de querer dar lo bueno que tenemos para otros poniéndonos en el lugar del otro queriendo que ellos tengan todo bueno y fortaleciendo nuestra disponibilidad nuestra valentía de aceptar dificultades en favor de los demás aprendemos a cuidar y atesorar a otros como ahora atesuramos y cuidamos nuestros propios intereses. En vez de egocentrismo es otrocentrismo. Y ya que otros son muchos ninguno es un centro final. Todos. Es más bien una visión descentralizada. Y tanto como, tanto con el cultivo de bodichita mediante las seis causas, empezando con ver todos seres como nuestra madre, como igualar y intercambiar uno con otros, necesitamos empezar con esta base de ecuanamidad, de ver que somos todos iguales. En esta segunda práctica este paso de vernos iguales es muy explícito y intencional. Y tenemos ya dos maneras básicas para trabajar esta perspectiva que todos tenemos esta naturaleza búdica Y si realmente pensamos en qué es conciencia, en qué es nuestra mente, podemos ver que lo que tenemos nuestra mente, en nuestra mente está cambiando todo el tiempo. Pensamientos, emociones, percepciones, cuentos. De acuerdo, conforme con las situaciones, las experiencias, el karma, la personalidad, la orientación, nuestra mente se llena con cualquier cosa si hubiéramos nacido bajo diferentes condiciones con diferente trayectoria diferentes experiencias igual nuestra misma mente podría ser como la mente de otras personas en esta sala compartimos una naturaleza básica que es idéntica lo que hace que esto parece real y más válido y más correcto y mucho más interesante que cualquier otra mente es que es mío. Es mi posición como el sujeto en mi propio mi propia obra teatral. No es la obra en sí. Es el rol que yo toco que es central. Y esto nos, nos permite ver que realmente sería posible intercambiar nuestra posición con la posición de cualquier otra persona. ¿Por qué no? ¿Tenemos la misma mente? ¿Podemos pensar desde este punto de vista? ¿Por qué pensar desde este punto de vista? Porque hemos identificado que estar atrapados en nuestra posición detrás de nuestra trinchera es la causa de todo nuestro sufrimiento necesitamos cultivar la capacidad de salir de empatizar, de ver desde la perspectiva de otros y esta perspectiva nos hace ver que es absolutamente posible válido hacerlo otra contemplación que nos puede ayudar en llegar a esta base de ver la igualdad radical es ver que todos, todas nuestras acciones tienen este motor de buscar felicidad y evitar sufrimiento y si cada Cualquiera, cualquier de nosotros caería en la situación de otra persona igual estaríamos tratando de salir de esta posición para tener más felicidad y menos sufrimiento simplemente basado en la posición donde estamos y las perspectivas que hemos armado definimos felicidad diferente definimos sufrimiento diferente con más sabiduría con menos sabiduría con más confusión con menos confusión pero el impulso donde está mi felicidad está ahí y estamos en esto exactamente iguales simplemente que algunos tienen más tiempo pensando seriamente que es causa de felicidad y causa de sufrimiento otros tienen diferentes definiciones por su cultura, por su familia por lo que sea pero básicamente es igual y podemos ver en nuestra propia vida en ciertos momentos de, de la vida lo que definimos como felicidad es risible. Cambiamos mucho a lo largo de una sola vida y lo que morías por salir de la clase y ir corriendo a hacer no te interesa ahora en absoluto tenemos este corte de canchas así se llama Cancha, básquetbol Corte de cancha ¿Quién ha ido a, a jugar allá? ¿Y quién jugaba con bastante pasión De cancha en algún momento en su vida? Sí, pero Gracias ¿No? Cambiamos, cambiamos Y lo que en este momento No es lo que te apasiona realmente no dice nada simplemente dice que para ti en ese momento no es lo que te apasiona. no es como tú defines la felicidad hubo hace varios años en Puebla ¿dónde está? aquí y varias personas de Puebla ¿no? tres por lo menos una de las primeras veces estuve en un, hubo un taller sobre los cuatro pensamientos y les pregunté uh, como cómo definen la felicidad y la primera en levantar su mano ¿te recuerdas? ¿tú también estuviste? ¿tú? ah no, tú llegaste tarde a esta sesión sí. no, es que llego, sí, llego tarde Se levantó la mano una niña de 11 años, súper brava, frente a todos esos adultos. Era la primera en contestar la pregunta, ¿cuál es la felicidad? Estar con mi mamá. Que estaba sentada a su lado. Y todos los años que voy a Puebla, estoy esperando el momento en que esta niña contesta y dice, no tener que estar con mi mamá porque si sigue siendo tan honesta y abierta y si su mamá sigue jalándola a las actividades habrá un momento más o menos por ahí a los 16 años que no gracias ¿No? Y es válido, válido estar con tu mamá es, sí, muy rico. En otro momento de la vida hay que extender las alas y volar a otra dirección, igualmente válido. Otra manera de acercarnos al cultivo de la compasión mediante este método es de entrar por la sabiduría la sabiduría que entiende la realidad de la interdependencia profunda que yo armé esta idea de yo y que es una ficción que lo que yo soy y lo que otro es son indivisibles el concepto yo y otro es más cercano que los conceptos de azul y verde porque yo y otro no existen el uno con el otro y más contemplamos la ausencia de un yo realmente independiente que se autosostiene sin referencia a ninguna otra cosa más realmente captamos esta idea más sabemos que mi posición aquí cuidándome defendiéndome es absurdo es irracional y usamos el argumento en cada parte, cada fase del camino usas el argumento o la perspectiva que más te, te hace sentido más te hace ver que sí, puedo salir de esta posición y tomar otras posiciones puedo ponerme en el lugar de otros y ceder mi lugar a otros todo lo que yo he pasado mi vida tratando de agarrar para mí, sí sí que otra persona lo tenga toda, toda esa felicidad todo ese bienestar lo ofrezco a otra persona ¿cómo no? ¿por qué no? y usamos diferentes argumentos y el capítulo de la meditación de Shantideva especialmente para los que les interesa la argumentación filosófica Deben leer este capítulo, es muy interesante. Shantideva tiene un argumento filosófico con él mismo. ¿Con qué razón me defendo? ¿Con qué razón me pongo primero? ¿No? Y él va ¿no? deshaciendo todos todas las defensas del yo. Muy interesante. cualquiera sea la manera que podemos generar esta sensación de poder intercambiar el capítulo sobre la meditación en el libro de Shantideva el guía al estilo de la vida de un bodhisattva Shantideva Bodhicharya Avatara lo podemos compartir luego, enviar a todos que están en este curso ¿Está bien? lo tengo en archivo de Word, con permiso de compartirlo. Muy importante. Y una vez tomamos ese primer paso de empezar a sentir que realmente no tengo por qué hacerme tan importante y tan alejado, vamos desolviendo la sensación de división, de, de separación y después nos entrenamos a mentalmente intercambiar nuestra felicidad por el sufrimiento de los demás de querer hacer esto y una práctica eh, que muchos pueden haber escuchado o hecho que es la práctica de Tonglen, de tomar y dar, es precisamente esta práctica. Es una práctica que vamos a hacer en la siguiente sesión de meditación, después de la cena, donde imaginamos a otra persona frente a nosotros y mentalmente le ofrecemos nuestra felicidad nuestro karma positivo nuestro optimismo nuestra sabiduría todo lo que tenemos y tomamos su sufrimiento que sea yo quien lo cargue mentalmente hacemos este intercambio porque es un programa de entrenamiento si estamos seriamente haciendo esta práctica de igualar e intercambiar empezamos con lo más fácil empezamos con nosotros mismos y es muy interesante hacerlo tú en tu momento más doloroso en la vida más difícil más desprotegido más doloroso y ahora con todos los recursos que tienes decides te doy todo lo que tengo ahora mi fortaleza mi claridad mi confianza mi sabiduría mi ecuanimidad mi valor mi karma positivo todo que yo tengo ahora que me hubiera hecho mucho bien tener en aquel momento puedes enviarte protección puedes enviarte seguridad puedes enviarte armaduras si era lo que necesitabas lo que sea que te faltó que ahora piensas puedo darlo y te lo das y tomas todo lo que experimentabas en aquel momento la confusión el dolor el miedo todo y lo tomas ahora y es un ejercicio muy interesante, porque eres tú, y aún así a veces puede ser, podemos encontrar resistencia. No, no quiero tener esto. Ya lo tienes, forma parte de tú, una parte trabajado, o, trabajada o no trabajada. Ahora la puedes trabajar con todos los recursos que tienes. si no quieres empezar por ahí otra manera de empezar si esto es demasiado confrontacional empiezas visualizándote en el momento de tu muerte menos confrontacional, ¿no? vamos con lo ligero Es otra opción. Y piensas, ok, ¿qué tengo ahora? que quiero tener en aquel momento? Me lo envío. Como una cápsula temporal. ¿Mm? Me lo envío. La claridad que ahora tengo. La lucidez mental que ahora tengo. Quiero tenerlo en aquel momento. Quiero tenerla. La sabiduría, la confianza, el acompañamiento, el amor, la compasión, la claridad ética, todo, todo que te gustaría tener en aquel momento. Y piensas, más vale ahora experimentar cualquier dolor o miedo o ansiedad pueda surgir en aquel momento, más vale tener que estoy aquí en este retiro, en esta sesión, mucho mejor. Tómalo. Y lo tomas, mentalmente. Y es un entrenamiento en simplemente poderte en la posición de otro. Y el otro ahora somos nosotros, así que es un paso más más fácil hacer fácilmente nos ofrecemos felicidad en el futuro todas las dietas son exactamente esto tomamos ahora el sufrimiento de no comer el pastel que todos los demás están comiendo o por alergia si no es dieta me niego este pastel para evitar un sufrimiento futuro estamos haciendo este cálculo y quien vemos como el otro somos nosotros el otro que somos nosotros en el futuro en cierto sentido es igualmente otro y no otro que las otras personas Esta es otra manera, y este argumento aparece también en este capítulo de Shantideva. ¿Por qué pienso que soy yo en esta colección de células, de órganos del futuro que no existe ahora? El futuro yo es igual ajeno a lo que soy ahora que las otras personas frente a mí. ¿Por qué priorizo esta persona más que estas otras? y vamos usando estos argumentos muy listos, muy aptos, muy interesantes para desconstruir toda esta rigidez mental que tenemos para proteger este show y esta práctica de igualar e intercambiar es manera de jugar con estas categorías y después de visualizar el tú en el pasado o tú en el futuro. Después pasas a otras personas a quien fácilmente ofreces tu felicidad. Tienes hijos, esta persona ya es, ¿no? este espacio ya está ocupado. Estás dando tu felicidad. Has dado tu felicidad. Y has sentido el auténtico anhelo de tomar su sufrimiento. Y no solo sucede con los hijos. Con abuelos, con padres, con madres, con mascotas, con sobrinos, con muchas personas en la vida, con hermanos. Podemos sentir, si yo podría intercambiar, si yo podría tomar su, su enfermedad, con parejas puede suceder, si yo podría tomar lo que aflige a, a mi pareja, lo haría. Si yo podría tomar lo que a, a, a mis hijos, a mi mamá, dámelo, yo lo dame esta enfermedad, me, yo la tomo. Podemos generar esta actitud. Y visualizamos la persona con quien imaginamos que podríamos experimentar esto, imaginamos a esta persona y entrenamos los músculos de compasión y damos nuestra felicidad damos todo damos los frutos de este retiro damos ¿no? todo el karma positivo que hemos generado desde tiempo sin principio que lo tomen que sea de ellos aunque yo me quedo sin nada no me importa que lo tenga él o ella y después cuando sentimos que logramos hacer esto de manera sincera expandimos más personas otra manera de trabajar con este método es cuando tú mismo sufres de algo y esto es, esta práctica forma parte de la serie de enseñanzas en el budismo tibetano que se llama lojong, entrenamiento de la mente y parte de la práctica del lojong es que estamos aprovechando de condiciones adversas para crecer conscientemente el sufrimiento es muy favorable para generar compasión para crecer tienes un dolor ¿Tienes una enfermedad? ¿Tienes alguna situación dolorosa? Imaginas las otras personas que están sufriendo de lo mismo frente a ti. Y esto es el momento de la semilla de mostaza. no estás solo con esto cualquier sufrimiento o dolor estás experimentando con 200% confianza hay otros en este planeta y muchos que sufren lo mismo rechazo miedo, ansiedad culpa Cáncer, luto, lo que sea, lo que sea. Adicción, lo que sea. Y permites, y esto es un momento de valor, te permites ver lo que tienes. Y tienes que abrir tu corazón hacia ti mismo, tú mismo. Tengo depresión y conoces el sabor del sufrimiento que tienes y esto es favorable porque ahora conoces el sabor del sufrimiento de muchas otras personas puedes no solo empatizar con ellos puedes solidarizarte completamente con ellos puedes convivir esta experiencia con otros y con, con esta esta vivida experiencia de tu sufrimiento conectas con otros y mentalmente le haces haces un acuerdo con ellos yo estoy viviendo esto pero no quiero que nadie más lo tenga que lo tiene que experimentar lo tengo, ya está aquí pero ustedes dámelo yo lo experimento a su favor ustedes no, no pueden yo no puedo que ustedes también yo lo vivo en su favor para que por lo menos ustedes no tengan que experimentar lo que yo ahora estoy viviendo. Es una actitud enormemente valiente. Desafortunadamente, mentalmente hacer este acuerdo no tiene el efecto de realmente transferir su problema en ti. Ojalá fuera posible. Si fuera posible todos los budas y bodhisattvas lo hubieran hecho hace mucho los milenios de personas entrenando con este método nos hubieran eliminado todo pero tiene otros efectos nos forma para poder acompañar a otros fortalece nuestro vínculo con otros que sufren de lo mismo esto ya nos capacita para hacer algo para ellos directo o e indirectamente y este elemento, este ingrediente que hace que todos los sufrimientos y dolores se aumenten, se aumentan tanto el ingrediente que es este aferramiento al pobre de mí A mí, a yo Esto se disuelve Las ventanas se abren Se abren, se abren Tenemos mucho más espacio Y ya que la base más profunda de muchos de nuestros sufrimientos y últimamente de todos nuestros sufrimientos, si sí, vamos a la, mera, a la mera raíz, pero una base que sostiene un enorme porcentaje de nuestro sufrimiento es precisamente este yo. Pero a mí, pero yo. Y cuando logramos realmente conectar con otros y estar dispuestos a vivir esto para ellos, este aferramiento se ablande y finalmente se desuelve. Y en sí hace que nuestros sufrimientos son más manejables. Y realmente funciona. Tenemos una fortaleza para vivir las experiencias difíciles. Pero esto no es el asunto. Esto no es el propósito. El propósito es de expandir una compasión genuina. Y ahí otra vez vemos por qué es tan importante con poder conectar con nuestro propio sufrimiento. Porque cualquier sufrimiento que tienes en tu vida inmediatamente pones... Estas lentes bonitas, sí, sí, pero es una bendición y todo va a salir bien. Si estamos como no mirando, no reconociendo, sí, es una situación fuerte, dolorosa, sí. Si no podemos tener esta esta honestidad con nosotros mismos, viendo los sufrimientos de otros, no vamos a poder conectar. Si no tenemos el valor de conectar con nuestro propio sufrimiento, ¿de dónde lo vamos a sacar para conectar con el sufrimiento de otros? Y si no conectamos con nuestro propio sufrimiento, no podemos generar la compasión que lo sana. y por esto todas las estrategias no saludables de relacionarnos con nuestro propio sufrimiento son importantes empezar a mirar y trabajar poco a poco esta práctica de igualar e intercambiar yo creo que podríamos hablar eternamente casi, por lo menos yo <risa> del tema eh, pero en realidad eh, funciona cuando lo hacemos así que tomamos una pausa y en la sesión de la meditación haremos la práctica de Tongle ¿sí?